Partes de, de la doceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 6 y versículo 12 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes en esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplía el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él, pero ¿qué estrecha es la puerta qué angosto el camino, que conduce a la vida? Y qué pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Siguen en el Sermón del Monte diversas recomendaciones de Jesús. Hoy leemos tres. La primera es bastante misteriosa, probablemente tomada de un refrán popular. No dan a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sabemos a qué se refieren, aunque, como reconocen la mayoría de los estudiosos, incluso los protestantes, ¿Están de acuerdo en que es probable que esté referido a la Eucaristía en relación a aquellos que no conocen la santidad de ésta, que sería el no reconocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía y recibirla sin la fe y la piedad a que ésta requiere? Pues en la primera comunidad había un gran respeto por la Eucaristía y por las cosas santas, de manera que en la Eucaristía Solo podían participar los bautizados, lo cual significaba haber aceptado la vida de acuerdo al Evangelio y estar viviendo conforme a ésta. Los catecúmenos, así como los paganos, no eran admitidos, o puede referirse también al a Evangelio, mientras que los perros y cerdos, animales impuros, se refieren a todos aquellos que la rechazan, entonces se invita a ser prudentes en divulgar la doctrina de la fe a los que no están preparados. La segunda sí que se entiende y nos interpela con claridad. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Este es el centro de este texto. Es llamada Regla de Oro, que es muy anterior al cristianismo. Ya se encuentra en Confucio en el judaísmo, y se puede decir que es una norma de ética universal. Se ha formulado negativamente, no que no quieres que te hagan los demás, no lo hagas a ellos, o positivamente, como lo hace aquí Jesús. Ciertamente que la forma positiva es más exigente que la negativa, porque la positiva sugiere al interpelado una iniciativa propia, mientras que la versión negativa puede acabar en mera pasividad. Igualmente la tercera, entren por la puerta estrecha porque ante la opción de los dos caminos, el exigente y el permisivo, el estrecho y el ancho, todos tendemos a elegir el fácil, que no es precisamente el que nos lleva a la salvación. Jesús nos ha enseñado sus caminos, los que tenemos que seguir si queremos ser seguidores suyos Quizá hoy valdría la pena el reflexionar en la santidad de los que recibimos los domingos A fin de hacernos más conscientes de lo que se nos da Es una cosa santa, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo ¿Eres verdaderamente consciente de la santidad de lo que recibes? Sobre la segunda consigna, trata a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Es la regla de oro que tenemos muchas ocasiones de cumplir a lo largo del día. Podríamos escribir en una hoja de papel la lista de cosas que deseamos y exigimos que se hagan con nosotros, que nos atiendan, que se interesen por nosotros, que, sea to que sean tolerantes con nuestros defectos y alabe nuestras cualidades, que no nos condenen sin explicar lo que de verdad ha sucedido. Lo más importante es tener el coraje de aplicar esta regla a todas las situaciones de la vida, sobre todo a las relaciones con los creyentes de otras religiones, y por supuesto con los ateos, agnósticos y en general con quienes tienen ideas y conductas distintas a las propias. Esto es ahora urgente, cuando la sociedad es más plural y la convivencia resulta más complicada. La experiencia de la pandemia del coronavirus nos ha enseñado, entre otras cosas, que la convivencia entre personas es una experiencia muy difícil. Se sabe que durante el confinamiento de tantos matrimonios y parejas que se obligaron a convivir solos en casa y sin salir a la calle, eso ha causado tanto y, y tan enormes conflictos que han sido muchos los que han solicitado separarse para siempre. Que el Señor los bendiga.